Bueno, pues aquí vamos a ver el resultado más o menos final, de momento. Hemos formado aquí la rampa, que arranca desde ahí arriba, y bueno, pues aquí se deshace, se va deshaciendo en un cono, con algunos bloques intercalados. Y bueno, pues ya... de que ya acá prácticamente es accesible, al menos para PCR reófilos más o menos es lo que nos que hay por aquí, aunque la configuración final pues, se alcanzará con el trabajo del río, poco a poco. Ahora les, les hemos deshecho el tapón, y hemos estructurado un poquito la rampa, y poco más.